Siempre ha sido un sueño para mí de construir o desarrollar un negocio internacional. Y cuando yo tenía 18 años, yo, yo empecé como un empresario y siento que he aprendido bastante en, en esos años. Y para mí la verdad que ha sido algo muy importante es de trabajar con personas que me guste trabajar y compartir con gente un producto que me gusta, que yo siento que estoy haciendo un cambio en la vida de otras personas uh, a nivel mundial. Es lo que siento aquí con 4Life y esos productos Transfer Factor. Siento que estoy llevando algo que, que puede hacer y está haciendo una gran diferencia en las vidas de otras personas. Y esto me da mucho orgullo.